saludos estimados alumnos Les vamos a ver en este último video en este sexto video acerca del humanismo eh, dentro de la materia de tres sistemas psicológicos este vamos a ver eh, eh, sin, sin duda es para nosotros como psicólogos lo que nos representa o lo que las personas eh, que saben o tienen nociones de la psicología Creen, y muchas de veces será cierto, pero ¿qué hacemos los psicólogos? Bueno, es una terapia, esto lo mismo, también cae dentro de la psicoterapia, dentro de cómo intervenimos con las personas, pero justamente esto es quien nos más, más, digamos, nos representa dentro de los movimientos que tenemos y es uno de los, de los que está justamente en vigencia. ¿Qué hace la psicoterapia humanista Bueno, esto primero vamos a, a darle crédito a Carl Rogers por el desarrollo de la misma, en el cual, bueno, él hablaba justamente de enfocarse dentro de la persona, del humano. En sí. Para, o sea, olvidémonos de, la, de, de lo que nosotros podemos hacer como profesionales. Olvidémonos de que, de que podemos analizarlo, de que podemos eh, evaluarlo, de que. No, ¿sí? justamente nosotros tenemos que hacer una psicoterapia no directiva, decía primero. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidemos de esos aspectos evaluativos que hacemos queremos, esa rigidez, digamos, de la consulta que, que, que de repente se suele dar, sí, y que nosotros nos a donde las personas. Es decir, no estructura, no simplemente eh, ser cliente y, y, y, y, y, y el que lo atiende, sino justamente hacer una conversación eh, con la persona eh, para que nos cuente realmente qué es lo que sucede. Bueno, es como les digo, es un poco, cae dentro del, del ámbito del cliché, como nos, nos ven dentro, dentro de, los, de, los, de las personas alrededor, pero que es muy válido, ¿sí? Entonces, por eso se refería a que era no directiva. ¿Qué tiene que ser sentar al cliente? Es decir, justamente ser atender principalmente a las personas, atender a la persona, o sea, ver que él mismo dirija acerca de, de lo que quiera decir dentro de, dentro de la consulta, él sea quien manifieste lo que quiera manifestar, diga lo que quiera decir, porque justamente es quien dirige, quien digamos, eh, dirige porque dirá lo que quiera decir y, y dirá su malestar, entonces nosotros tenemos que ser atentos, eh, atentos a escuchar justamente para ver qué solución o, o qué direccionamiento podemos darle. ¿sí? Por eso, justamente, nosotros somos profesionales psicólogos, pero no debemos demostrarlo dentro de la, dentro de la, de la, de la psicoterapia, si se quiere. Es un encuentro interpersonal, tiene que ser muy informal, si ¿sí? es una conversación de tú a tú, de persona a persona, de alguien que ayuda a alguien. ¿sí? Entonces, justamente no tiene que encasillarse dentro de esos aspectos. Esto habla mucho acerca de la de la terapia. Eh, como en sí, como humanista, como lo manifestaba Rogers y como quería que nosotros, justamente los psicólogos, nos desenvolvamos dentro del, del, de los aspectos de la psicoterapia. ¿sí? Vamos a también hablar acerca de la de, de otros autores, Maslow, Abraham Maslow, el cual este, hablaba de la teoría de la autorización que definía a las personas humanas como los intereses que tenían. Por eso estableció esta pirámide de necesidades que, justamente, habla de que nosotros tenemos una base de necesidades y, justamente, tenemos que llegar a unas son más prioritarias que otras y que, de, y que tiende a llegar a la autorrealización como ustedes pueden ver, darse cuenta que en la base de la pirámide nosotros tenemos necesidades biológicas fisiológicas perdón el hecho de comer el hecho de dormir el hecho de, de, de, de tomar agua son necesidades que justamente el cuerpo nos pide ¿sí? entonces después hablamos de, de, de las necesidades de seguridad es decir tener un trabajo eh, proporcionar este a mi familia un sustento eh, tener una familia en sí eh, sería este uno de los aspectos dentro de, de la seguridad que le da las personas sociales de pertenencia o sea de, de, de, de ya de ubicarme tener un trabajo estable en el cual yo pueda pueda ser identificado como tal, un, un título también puede ser una necesidad social dentro, de, dentro de, lo que, de lo que puede considerarse como de, de, esa, de esa pirámide, sí, luego la estima, es decir, cómo yo me aprecio a mí mismo de acuerdo a lo que he logrado eh, en la pirámide hacia abajo, y una autorización y una trascendencia que se tiene a la final, es decir, cómo quiero que me recuerden. Tomen en cuenta que esos aspectos son uno, uno, este, este más, este, no son uno más importante que el otro, sino, sino que tienen, digamos, un orden en los cuales deben aparecer. No pudimos digamos, tener una autorización si no tengo una... Mi necesidades fisiológicas cubiertas es decir si, por ejemplo es mucho, muy cierto lo que dicen que por ejemplo uno cuando tiene hambre realmente es difícil pues de desarrollar un pensamiento sino que tiene que estar tranquilo de, de, en todo aspecto biológico para poder desarrollar el psicológico entonces así que podemos decir que la flecha para abajo como ustedes pueden ver dimensiona los aspectos este, biológicos de la persona y para arriba la flecha dimensiona los aspectos psicológicos de la misma. Es decir, nosotros no podemos priorizar este, la psicología sobre la biología porque no, no tendría resultados positivos. Entonces, Maslow eh, vio esto ¿sí? y planteó esta pirámide de necesidades de acuerdo a cómo las personas son en cada uno de, de, este, de cómo somos este, en cada aspecto de nuestra vida y qué es lo que necesitamos primero para cubrir una necesidad prim este, primaria ¿sí? y luego este, hablar de, de, las, de las consiguientes. ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. este ha sido el Teoría de Sistemas Psicológicos.